¡Genial! Genial. Mm -hmm. Bueno, ¿puedo explicar aún ya? Entonces, mientras que no está... Estaba... Gracias. <risa> Entonces... mm -hmm. Leon, estoy escuchando un poco el el, el, el stream y tu voz se escucha muy baja en respecto al sonido de la música. Escucha mejor ahora, se me escucha algo. Configure. Sí, se te escucha mejor. Perfecto. Bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. <risa> eh, la <risa> música está en un, en un en un nivel que no moleste. Confirmenme A ver, vamos a tener esto ahí y eh, las anotaciones acá. Ahora sí. De nuevo, bienvenidos a el podcast en la barra de la taberna Esta es nuestra primera entrega y nos acompaña en Cobas eh, Que es un colaborador de la taberna constante, gracias Cobas ah, Hola, <risa> un placer Perdón, estaba distraído con, con el chat eh, Un gusto a Ramsés, un gusto a Leo. Gracias Y Ramsés de Dandy di Latino Que va a ser el primer invitado, espero de un montón más también Gracias, Rancho por venir. Ok. Leon, a ti muchísimas gracias por invitarme y darme esta oportunidad maravillosa de ser el, como el padrino de tu podcast. Estoy <risa> muy, muy emocionado por eso. Eh, eh, eh, es una, es estoy, Te estoy devolviendo el favor, porque también eh, me invitaste y estuvo genial ir ahí. Ah, ahí en día en en Latino. Ay, sí, pero mi comunidad es súper chiquita. <risa> no, no importa. <risa> Para los que nos estén mirando, si quieren chequear las cosas que hacen los chicos de D, &D Latino, búsquenlos en Instagram como D, D Latino, tienen su canal del Discord y hay muchas cosas que están pasando todo el tiempo ahí, así que vayan, es genial. El tema que vamos a charlar hoy está arriba a la derecha en la pantalla, que es el DM sobre protector, o el DM Mamá, es, es ese DM que le da miedo poner en peligro o lastimar a los personajes de sus jugadores. Antes de empezar, creo que sería lo, lo ideal, Charlarse a ustedes también les pasó esto. Ramses, ¿quieres empezar? Uh, sí, a mí me pasó desde el minuto 1 en que empecé a dirigir. <risa> Recién mi, mi, mi grupo de jugadores presenciales habían decidido cambiar de diem, que el diem pasaba a ser jugador y asignarme a mí la tarea. ...y yo estaba con la emoción de... ...sí, yo voy a ser diferente... ...yo voy a dejar que los chicos hagan cosas... ...y, y dejar de obtener recompensas... ...y... ...se me fue la mierda como los 10 minutos... <risa> <risa> <risa> ...así que sí... ...yo pequé de... ...de bien protector bien mamá... ...y que les di demasiadas cosas... Yeah. Cos, contanos... Eh, ...en mi caso... Eh, ...he tenido la tentación... ...de caer en él porque... Llevo ya una campaña bastante tiempo y mis jugadores, ya me encariñé con sus personajes. Pero, uh, por, por, al contrario a nuestros amigos rancés, yo más bien... Este, ...suelo hacer los combates y los encuentros un poco más difíciles de lo habitual. Y por ejemplo, la primera campaña que llevé en, la, en mi vida, en vivo, con unos amigos... Eh, ...maté básicamente a uno de los jugadores. Y luego mis jugadores tuvieron que hacer un desmadre para tratar de revivirlo, pero bueno. O sea que en, en tu caso sería el, el opuesto, digamos. <risa> sí, sí. Intent, in, hay veces que in, ca, intento caer, pero no, luego digo no, es que eh, me gusta que un poco mis jugadores este, <risa> la sufran un poco. Por está bien, está bien. Yo, yo también, eh, como para aportar, estuve en ese momento de no querer lastimar a los, a los personajes y... Y yo mismo me di cuenta que estaba haciendo algo Algo que no era No iba, no iba a rendir en el largo plazo Así que eh, Es una de las razones por las cuales quería charlar hoy Después vamos a entrar más en detalle en esa parte Pero ¿Les pasó estando del otro lado? Siendo jugadores que un DM No les hagan nada eh, por, por, te, te puedo tomar la palabra? Por desgracia yo tengo muy pocas campañas Jugadas como jugador tengo una, básicamente, llevo muy pocas cap muy pocos capítulos, dos, dos sesiones. Siempre, siempre empieza una sesión, mi DM se tiene que ir y no la puede seguir, o, o me dicen, no, no puedo, entonces yo tengo que hacer una campaña para seguir jugando con ellos. Entonces, no, no, no. Hasta ahora tengo una campaña. Sí, igual yo como jugador tengo... <coughs> Perdón, como jugador tengo muy poca experiencia. Realmente jugué como unos 4 o 5 meses, y con un DM que... Era todo lo contrario a un Diem protector Se buscaba matarnos de repente Hacernos más difíciles situaciones Castigar el que no investigáramos, el que no preguntáramos Así que no, no tengo experiencia con un Diem Mama Bueno, yo tampoco Así que ahora que establecimos el nivel de conocimiento que tenemos entre los tres Los quiero invitar a todos a disfrutar de la intro Que vamos a poner ahora, que es una música que nos hizo Max, gracias y espero que disfruten el, el overlay animado que tenemos que lo hizo Hachi con mucho esfuerzo. Así que pasamos a la intro que es cortita. <tose> Me encanta la intro, me encanta esa intro, <risa> me encanta esa intro. <risa> eh, <risa> Eso está buenísimo. Está buenísimo, Max es, Max es una bestia. Eh, <risa> eh, de hecho él también nos hizo esta música tranquila y, y la del canal que, que bueno, hasta hasta esa intro solo habíamos escuchado de él toda música tranquila y relajada. Pero no, eh, la, en la intro se, se tiró todo para arriba. Bien, volvamos, volvamos <risa> al tema. <risa> eh... Charlemos esto sobre el tema sobre el Mamá Vamos a establecerlo una vez más eh, eh, Es este DM que Busca cualquier motivo Para que los personajes Salgan victoriosos o bien parados En una situación Yo siento que hay un motivo más social Que de ro rol Sobre este, esta actitud Y a, a, antes de... de Empezaron a andar más en esa parte eh, te, te, Tenía una pregunta pre pensada Pero claramente no la vamos a poder responder Es Si ustedes estuvieran del otro lado ¿no? Si fueran este jugador Que está recibiendo este trato del DM ¿Qué es lo que harían Para Para comentarle lo que está pasando? ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Porque yo me imagino que debe sentirse feo bueno, ¿Sabes ¿sí que mm. es? Sí Pero pues es que de hecho un jugador me lo dijo a mí Me dijo que no estaba sintiendo ningún reto que era como estar jugando un juego con... con trucos. Uy. Sí, me dolió. <risa> y, ok, no lo están disfrutando. Eh, ...qué que duro. Sí, ahí fue cuando... <risa> ...tuvo que cambiar algo. Cos. Eh... Es que es interesante. Mis partidas yo las hago muy en función al rol. Uh -huh. Y cuando... Pero siempre meto el combate porque como es una mecánica más de... de del, de, del rol en sí misma de, de quinta edición eh, y lo disfruto un poco pero no es como lo que le doy más importancia pero entonces ya que lo voy a meter digo voy a meterle dificultad para que por lo menos no se muevan los jugadores mientras que estamos una hora y media viendo cómo golpeamos a una, una ficha al final de cuentas claro eh, pero lo que me pasa mucho es que mis fichas son muy duras entonces más bien les tengo que dar herramientas a mis jugadores para que como medio se intenten equiparar porque no sé, a mí se me ocurre, digo, uy, qué bueno está este monstruo, qué bueno sería con esto. Y entonces empiezo a mochinear al monstruo y cuando me doy cuenta es un es super letal el monstruo. Y yo, uff, eh, <ríe> eh, creo que no, no, no, no debería ser tan difícil, pero bueno, mis jugadores en general no se me han quejado de la dificultad. Porque hay veces que sí ha pasado que digo, uy, mira, me pasé y sí acepto las críticas de mis jugadores. Y digo, sí, tienen razón. Algo que me ha pasado es que empiezo una campaña a niveles altos porque me aburren los niveles bajos y se me olvida que los jugadores no pueden tener un equipamiento de nivel bajo porque entonces los monstruos de nivel alto los van a destruir literalmente entonces hemos tenido que ir fixeando poco a poco eso pero pero en sí mismo no, no, no, no sé, no sé cómo reaccionaría yo en el aspecto de, de decir bueno, está muy fácil esto, o no sé, no sé claro. cómo serviría en sí mismo lo que la idea es, la verdad es que me está aburriendo, me voy Probablemente. Está bien. Y, y porque, yo soy, porque yo soy así, yo soy muy directo. Entonces. <risa> Tía, está muy aburrido esto, me voy, me voy a otra mesa y ya está, sorry. Está bien, es una de las formas. A mí me a mí me pasó que me lo han dicho y eh, se siente. Yo, yo me sentí muy mal de, de, después de explorar un poco en esta situación de qué era lo que me había pasado. Eh. Me sentí muy mal, pero terminas agrade agradeciéndole siempre a la persona que te da feedback porque rara vez te dan feedback, por lo menos en mi experiencia. Eh, y, y cuando te dicen algo y vos encontrás un punto para cambiar, eh, te ayuda, te ayuda. Así que, eh, capaz Rancé está, está un poco más preparado para esta pregunta, digamos. Cuando, cuando te dijeron esto, cuando te contaron que, que era muy fácil. Eh, ¿Qué es lo que tuviste que cambiar En voz Para que se modifique tu estilo de, de dirección Me explico, uh, como que yo, yo siento que había algo más había, En mi parte había algo más profundo Que yo tuve que cambiar Ok, en mi caso uh, Lo que pasaba es que yo pues, Hacía lo que no debía Modificaba tiradas Para beneficiar a mis jugadores Porque hacían mis tiradas ocultas de repente, si me salió un crítico, no lo aplicaba. O trataba de, O decía que cierta criatura falló para salvar a un jugador. Lo que tuve que hacer, y me funcionó, para solucionar esto en mí, porque yo sabía que lo iba a seguir haciendo, era empezar a hacer mis tiradas al descubierto. Que todos, vieran, que todos vieran lo que estaba tirando. Y así no podía cambiar nada para bien o para mal. Vale. Y fue buenísimo aunque ahora que utilizo estas plataformas uh, virtuales y hago tiradas y de repente me sale, o sea, doble crítico y así me están diciendo que estoy <ríe> modificando esto claro <risa> echando cheats son cheats cheats sí. 20 ¿Y, y vos, Cobas, cuando recibís algún feedback sobre tu estilo eh, obviamente los tomo igualmente algo que he aprendido viendo mucho los videos de León y otras cosas también por la vida es que la comunicación es sumamente importante eh, la comunicación con la mesa es literalmente lo más importante entonces yo al final de cada sesión está con que sea con cuchara mis jugadores un feedback, o sea necesito saber si les gustó, si no les gustó si no les gustó por qué para poderlo solucionar, si no hacemos eso eh, sinceramente no creo que hayamos llegado ni la mitad lejos de lo que hemos llegado ya llevamos 8 meses con la campaña llegamos y llevamos otra de seis. entonces este para mí es eso Comunicación, comunicación, comunicación. Es para mí la regla principal de una mesa. Bien. Cobas, ah, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo le haces para sacarles el feedback negativo? Es rarísimo cuando alguien quiere darme feedback negativo. Yo sé que cometo errores, como cualquier persona. O sea, veo las transmisiones y digo, aquí la cagué. O sea, esto no estuvo tan bueno. Esto no, no estuvo bien narrado o bien dirigido. Pero mis jugadores no me lo dicen. Eh... Y es difícil cuando tienes feedback negativo porque no puedes mejorar. Todos dicen, estuvo buenísimo. Yo sé que no estuvo buenísimo. Sí, eh, entiendo. Eh, uh -huh. Quizás sea porque, eh, bueno, yo me considero una persona bastante cretina en la vida y mis amigos son muy cretinos igual que yo. Entonces <risa> ellos tienen serotopugos este eh, de decirme las cosas. Eh, una sesión tuvimos una, una, una, una pelea. Mis, en un turno literalmente uno de mis personajes acá one shotear tres personajes de ellos. Y fue tanto así que fue hasta yo me quedé sorprendido porque todas mis tiradas son públicas, entonces ellos ven mis críticos, ellos ven que les meto 70 en un turno sin querer. Y entonces ellos me dicen, eh, ellos me frenan y me dicen, esto no me gusta. Y entonces ahí empezamos a discutir por qué no les gusta, qué hice yo mal, qué es lo que. Y entonces ahí ya es donde llegamos a un centro. Y yo siempre acepto que cuando pasa ese tipo de cosas, hay veces que sí es suerte, hay veces que es, uy, mira, este, no es mi culpa que hayas tirado tres. 3-1 seguidos, o sea, eso ya no puedo hacer nada, pero hay veces que sí es porque me tomas estados de los que debería, cosas así, entonces ellos siempre son muy fuertes y muy tajantes y eso me ha ayudado muchísimo, creo que es también parte de la relación que tienes que tener con tu mesa, de la sinceridad ante todo y que realmente no somos este, todos somos adultos y todos podemos entender que no es nada personal, es simplemente estamos jugando, todos lo estamos pasando bien y hay veces que hay que solucionar problemas. Me encanta, me encanta. A ver si mis jugadores están escuchando esto. <risa> Díganme. <risa> Por favor. <risa> Ayúdenme a mejorar. Ah, ah, quiero sí, añadir es eso, algo de eso. Es una mejora, es una mejora propia. Quiero añadir algo de eso. A mí me pasa también que cuando terminamos la sesión, charlamos un rato y los chicos me dicen, no, estuvo re bueno en esta parte, en esta en la otra. Y, y me encanta escuchar que les gustó, como cualquier DM. Pero yo estoy seguro, digamos, que ellos no, no están atentos a mi flaqueza como estoy yo, obviamente, ¿no? Y hace un tiempo me dieron un feedback Una de las chicas Que ni siquiera se estaban dando cuenta Que me estaban dando realmente información útil Para mí, que era lo que yo le venía pidiendo Hace tanto tiempo estamos haciendo otra cosa, hablando de cualquier otro tema Y me dice No, bueno, pero esta cosa nunca la encuentro En tu mundo y yo dije, e eso es lo que te estoy preguntando todo el tiempo Eso es lo que me tenés que decir cada vez que yo te pregunto Estas cosas <risa> bah, Me dijeron Fue una cosa así pero bueno, eh, eh, también eh, el, el intercambio con el, con el grupo El y Vuelta, eh, fuera de la mesa, sobre temas del rol, ayuda mucho. La comunicación, como siempre, eh, el juego se trata de esto, de charlar y, y contar algo juntos. Eh, a mí lo que me pasó cuando cuando me di cuenta que estaba, que estaba sacrificando la aventura, la historia, lo que sea, que yo quería construir, por... Eh, la aceptación de mi grupo eh, eh, fueron momentos de, de inseguridad mía y, y como que yo estaba ahí para, para entretenerlos a ellos con sus juguetes en vez de, de, de entretenerme yo también en conjunto y esto fue hace mucho igual, era, era joven eh, en aquellos años y y en el momento que, que, me, que me di cuenta digamos que ellos no se estaban divirtiendo, de, de hecho eh, sentí en un punto que ellos jugaban rol Porque yo jugaba rol y era lo único que hacía En vez de porque es una actividad en conjunto Sí, sí, fue Fue un momento duro eh, Pero eh, sano, porque me ayudó Me ayudó a crecer Me ayudó a aceptar Que, que hay cosas para aprender Y que hay cosas para mejorar eh, Y que ellos están buscando el peligro eh, Quieren esa sensación de De ¿Puedo fallar? Puede salir todo bien, puede salir todo mal. Y, y. Fue un momento muy, muy real para mí que, que me, me, me queda grabado en mi cabeza así como. Eh, una de las. un antes y un después para mí en mi forma de dirigir. Bien. De todas maneras. Tiene que haber algo válido en este estilo o en esta actitud de, del DM. Porque. Vos querés continuar la aventura. Vos querés que siga, vos querés que querés ver si los personajes logran todos esos objetivos extraños que tenían ¿Tirarse en un, Sentarse en una catapulta y, y ser expulsados hacia el enemigo ¿Qué, qué es lo que consideran ustedes que, se, que, es, que es útil de esta, de esta sobreprotección? Mm, considero que es útil porque te ayuda en refuerzos positivos Hacia tus jugadores uh -huh. Creo que hay momentos en los que es bueno ser el TM mamá para que ellos sientan que están logrando algo Sí, hay bueno, momentos en los que sí hay que darles ese empujoncito Para que ellos sientan que el personaje que hicieron Pues logró su objetivo O realmente se siente incluido dentro de la historia O al fin logró algo grande Con lo cual se va a emocionar Y, va a seguir, y, va, y le va a gustar el rol Y le va a encantar la partida porque logró lo que quería Pero no se lo viste fácil Bien Me gusta, me gusta ¿Cobas? ¿Cobas? En mi caso, este, yo, yo soy menos positivo en ese aspecto. Para mí no, no genera nada bueno en general. Uh -huh. eh, perdón por ser el granito negro en el, el rol No, plan, mejor, ¿no? de esto se Pero... trata. Danos, danos tu, tu punto de vista. <ríe> Pero para mí es totalmente perjudicial. Porque uh -huh. el problema es si empezamos una campaña con jugadores nuevos que no tienen ni idea que es el rol, que es el 60% de las personas por eso. Eh, y te doy todas las herramientas para que pases súper bien, el, y, que la, el, y que y que te diviertas entre comillado. al final lo que vas a hacer es que se va a acostumbrar a esto, y en el momento que quieras quitarle esta cuchara va a ser como un niño que llora porque quitaron su chupeta. Entonces yo lo que, lo que veo es que si vas a jugar, si tu bicho tiene una barra de vida, es porque puede llegar a cero. Y si puede llegar a cero estás muerto. Y pasa. Y así funciona la vida. Así funciona todo en general. Y sorry. Pero así funciona. Yo tampoco es que ando con las ganas de querer nortear a tu personaje. O ganas de... No, es que son... Así funcionan las cosas. Estamos en una épica aventura. Y en las épicas aventuras hasta a Frodo le metieron una espada. Digamos. O sea, a él, no, él no llegó a quemar el anillo con facilidad. Sino fue después de un arduo esfuerzo. Eh, yo lo veo así entonces yo no le veo un lado positivo uh, darle que las recompensas sean ganadas, eso es algo importante pero que, que de verdad sea fruto de su esfuerzo, yo lo veo así en lo personal. no, está bien, igual no creo que esté que sea algo directamente relacionado, digamos. vos podés proteger a, a tu grupo de, de una manera yo yo creo que el, el, el, el éxito del DM Protector está en proteger al grupo de mis errores de planificación es decir, voy a preparar este combate y para mí está bien. Pasan los primeros turnos de pelea y hice todo, digamos, de manera de manera legal, si se quiere. Los traté, los respeté como jugadores y todo eso, pero claramente saqué mal las cuentas. Y, y ahí yo puedo tomar eh, parte de ese combate y modificarlo en el momento para que... Eh, no sea un desastre la aventura Porque eh, si, si hice mal un, un cálculo en, en mi planificación Y eso va a determinar Que se termine el juego ahora Me voy a sentir muy mal conmigo Y, y voy a sentir que hice mal mi tarea también para con mis amigos eh... sí Es bueno el, lo, lo que acabas de decir Y decir que estaba de completo desacuerdo con Cobas Respecto a <risas> no ser bien protector con jugadores novatos Porque mis primeros minutos de experiencia en el rol fue en la mina perdida de Fandolin, como para muchos. Me dieron el enano clérigo uh, en el primer encuentro. Yo no sabía nada. Tenía la hoja ahí. Est la estaba leyendo y dijeron, ah, los emboscan los goblins. Uh, a ti te dieron una flecha y caíste al piso. <risa> me hicieron el máximo daño con la flecha y yo me quedé, ah, esto es el rol. Y dije, me voy. <risa> o sea, no puedes one-shotear a un jugador novato en su primer combate antes de que tome su turno. Eh, eh, para mí fue algo brutal, que casi me desalienta eh, Esto no me, no me está gustando También eso depende mucho del DM Porque si tu DM hubiera dicho eh, Hagamos otro tipo de rol, no juguemos algo tan así Porque es tu primer encuentro, no estás acostumbrado a jugar D y D, D, y D es como, aunque sea soft en el nivel de, de, de roleo eh, es más difícil que otras cosas como fiasco por ejemplo fiasco es un, una historia súper corta donde puede que te, al final siempre he hecho que termina mal por eso se llama fiasco eh, entonces puede ser otro aproximamiento y después de ahí poco a poco meterte a este rol más épico o a otros incluso que son más de incluso nada más de, de roleo puro y duro como eh, las puertas de Ishtar eh, entonces, no es tanto el daño máximo que te pueda hacer el golpe a tu enano, sino es más bien eh, el cómo llevar la sesión. Porque también, si llevas el manual y sabes que ese enano te va a pegar, si ese enano solo aguanta sus puntos de golpe, ¿por qué llevar la sesión así? Si no, tu DM tienes que, tiene que entender la situación en general. Entonces, dale más oportunidades, porque yo esas, esas, esa, esa campaña me la sé de memoria. Eh, me parece bastante aburrida como primera sesión. Y. Eh, ¿Para qué empezar con eso si puedes empezar de otra manera? Ya sabiendo la campaña. Entonces yo creo que es más una carencia de tu DM y que se nota ahí mismo, que un problema del juego en sí mismo. Bueno, pero justamente... Eh, estoy eh, de acuerdo eh, en que Medium Intellect? ¿sí? Era lo que yo decía, digamos. Sí, perdón. Eh, podías, uh -huh. podías proteger a los jugadores de tus errores y, y eso hubiera continuado la, la aventura para Ramses, por ejemplo. O, o hubiera disfrutado un poco más el rol. decime qué malos recuerdos las primeras sesiones de todos en que en que sí hubo una carencia ahí pero pues él estado de juego tal cual decía el manual que era una aventura diseñada para principiantes y al final sí me gustó muchísimo la, las finas piedras de vandalberg pero sí ese primer acercamiento no para nada bueno no, suelen hacer así las primeras veces ¿Sí? Y como tú comentas, el, el, el buscar un acercamiento diferente en la misma campaña, es ser Diepamá. <ríe> porque los quieres tratar con Mimo en un principio. O sea, enseñarles las, las mecánicas de a poco para que luego puedan tener ese encuentro. Bueno, eso antes de, de seguir, me llega el siguiente tema, que es uh -huh. la, los periodos digamos, de, de juego en el grupo. Porque... Cuando vos recién empezás y, y querés aprender el juego la, Las primeras partidas son medio de los tropezones hasta que Suponiendo que son todos nuevos, incluso el DM Hasta que todos se toman el ritmo y aprenden todas las, las, las pequeñas cosas Y empiezan a ver las primeras sutilezas que tiene el juego Hay, hay un momento en el que el juego cambia y se pone un poco más, más serio Y ya después queda el momento en donde Bueno, voy a hacer esto durante mucho, mucho tiempo obviamente Voy a seguir más para adelante Puede haber más periodos yo lo voy a dirigir, dividir en tres ahora. Pero creo, digamos, que el, el grado de protección del DM tiene que disminuirse conforme avanza el grupo junto. Ah, eso es totalmente. O sea, si, sí. ya, si, si ya eras un DM este, madre y empezaste así, ok, digámosle que es error de novato, lo que usted quiera y está bien. Pero si ya llegamos a seis meses de campaña, o ocho meses de campaña y sigues igual, probablemente la mayoría de tu, de tu mesa se va bien. Sí, porque se convirtió en un juego aburrido y monótono mm -hmm. En eso estoy completamente de acuerdo Hay algo que, que pasa es yo, yo, La única explicación que tengo para, para decirlo es que Cuando yo ve, veía, digamos, estaba haciendo sobre Protector Y, y vi y, y lastimaba a los personajes de, de mi grupo lo, Yo estaba sintiendo que les rompía los juguetes Era la única explicación que puedo dar al respecto era que agarraba el muñeco de él mientras él estaba jugando re contento iba y se lo rompía y después miraba a ver cómo reaccionaba eh, y es, y es y esa es, es, esa cosa se me quedó en la cabeza y fue feo y, y es, es lo prim los primeros pasos que me llevaron a eh, empezar esa actitud a, a vos Ramsés, ¿qué, qué te pasó? ¿Cómo, ¿cómo fue tu llegar a ser? como cuando dejé de ser bien mamá no, cómo cómo llegaste a hacerlo. Después, el, después vamos al otro. Ah, no, yo llegué a ser 10 mamá porque así inicié. Ah. Te comento, o sea, desde el minuto uno de mi claro. primera campaña dirigiendo, era el 10 mamá. Tuve que ir trabajando mucho para, para cambiarlo. Hasta el punto en que ahora en mi servidor me dicen que me gustan demasiado los TPKs. <risa> <risa> bueno, Bacobas, eh, si quieres aportar algo a, a cómo se llega a ser 10 mamá. <risa> Ah, cuando estaba chiquito también me rompían los juguetes de mis amigos. Entonces, <risa> <risa> <Qué> terrible. <risa> bueno. Entonces no veo ningún problema. A veces hay que romper para construir. <risa> Esto entonces... es una venganza. No, no, no, no a es una venganza sí. porque insisto, yo no, yo no busco dañar a los a mis jugadores porque no es divertido dañar a mis jugadores. Yo no, yo no quiero que la pasen mal. Claro. De las cosas como son, pero de vez en cuando el juguete se cae y se rompe pasa pasa a ¿Sí? mí se me perdía un juguete de vez en cuando de vez en cuando yo jugando con mis propios juguetes lo rompía pero a, a, usando la analogía verdad sí sí sí dale sí, dale pero, dale. pero eh. Insisto, la, que también creo que algo importante es este, jugar con personas maduras Y que entiendan que esto solo es un juego Y que hay veces que pasan cosas que están fuera de sus manos lo, lo que tienes que hacer como DM es comprometerte a estudiar, estudiar y estudiar Para que el problema no sea algo mecánico Ni que sea un problema de que no tuviste hiciste organización De que pensaste mal las cosas o algo así Esa es tu responsabilidad como DM Y tu responsabilidad como jugador es también estudiar Para no cometer errores de que llega tu jugueta a romperse a mí me gustaría agregar algo. Dale. Uh, si bien, como les dije, yo empecé siendo 10 mamá, esto fue por algo. Fue porque alguien me estaba rompe y rompe los juguetes. Hasta que dije, ok, cuando yo esté a cargo, yo no les voy a romper los juguetes. <risa> porque me molestaba que, que me los rompieran a cada rato. Claro. Me molestó que le arrancaran una pata a mi juguete de nano, cuando él ni siquiera lo había movido. <risa> sí. Bueno, ese fue eh, el motivo. Estoy totalmente de acuerdo. El, el... Pero... Creo que viene con viene con la experiencia de, de vida también. Al principio, tal vez no es lo mismo para todos, pero tal vez de, de chico, si empezás, eh más chico, te cuesta un poco entender, digamos, el, el cómo llevar las cosas. De ahí hay muchas preguntas que surgen. Eh, ¿Cómo puedo hacer en el caso de que si mis jugadores van por ahí matando a todos? Entonces, ahí claramente lo que falta es una, mostrarle que tienen consecuencias sus acciones. Y, y eso es, de nuevo, es con la experiencia. Cuando ya está jugando más de grande... se Hay como una madurez emocional en los jugadores... Que entienden bien... Y se pueden separar un poco de los jugadores... ¿Les pasó a ustedes que... Cuando llegó el momento digamos, de, de romper con esta este cascarón del demon protector... Y, y, y, y, o, o mataron o lastimaron a un personaje... Esperando una reacción... Fuera del rol, ¿no? Una, una reacción como de tristeza o mala... Pero la persona entendía completamente lo que estaba pasando y, y estaba de acuerdo con cómo se dio la situación. Y se sorprendieron ustedes. Pues, tal vez es un poco rebuscada la pregunta, pero les pasó matar a un personaje y que la persona se lo tome perfectamente bien y ustedes digan, uh, uh, genial. Mm, sí, me pasó. De hecho, no fue hace mucho, dirigiendo la esta aventura de La Forja de la Furia. Mm -hmm. uh, se unió un jugador nuevo a mi campaña que ya tenía mucha experiencia, creo que me dijo que tenía siete años jugando D&D, y me dijo que él nunca había muerto. <risa> wow, y cuando yo eso. Lo maté? <risa> sí, yo lo sabía, o sea, me, me dijo que no había muerto hasta después de que lo maté. Eh, la, la situación era más o menos así, estaba en un acantilado, había que cruzar un puente colgante, y el otro lado había un par de orcos, él lo cruzó muy confiado y a enfrentar a los orcos, y le dio un golpe a los orcos. Turno los orcos, le dijeron, This is Sparta, lo patearon y lo lanzaron al acantilado y murió. Ahí bien. fue cuando él dijo que en siete años no había muerto jugando D&D, pero que esa muerte le había gustado y que él también lo hubiera hecho. Bien, bien. ¿Cobas? En mi caso es que normalmente no es, mi, o sea, no, no es que yo mate a los jugadores, es que los jugadores se matan solos prácticamente, o sea... Eh, va el bárbaro, se mete en medio de todos y pues yo qué puedo hacer, o sea, es como bueno, si quieres así, claro. ponerlo así, y es que te desintegra, pues sorry. Eh, igualmente no tengo mucho historial de haber matado a mis jugadores porque en general ellos se portan bien y yo trato de que los encuentros sean lo más balanceados posibles. Lo que sí mato son bastantes NPCs que ellos quieran para que el mundo es un mundo y que parte de las cosas y que pasa, es el mundo y tal vez eso es el mundo medieval donde cuando se le pagaron la gripe es morirse o sea, o sea no, es, no es la actualidad entonces, sí, lo que más me pasa es que ellos dicen ah, pero que triste que se muera esta persona y, de la vida bueno, de hecho, esto me lleva perfectamente a la siguiente pregunta es que parte de, de, de proteger a los jugadores es proteger las cosas que ellos quieren Objetos en NPCs y cosas similares. Que, que viene medio dentro del paquete. Eh, me, me solía pasar, digamos, cuando se encuentran estos bichos que te rompen el metal. No sé si los usaron alguna vez. Pero. Son unos bichos que te pegan y te, te corroen la espada y se rompe pego la armadura y se rompe, lo que sea. Pero. son sí, como slimes. Sí, sí. Sí. En el de caso de, de otro juego puede ser algo diferente, pero. Eh, la idea es que. Son cosas con los que los personajes se encariñan y vos las destruiste y tal vez no sabí no, no estabas enterado el nivel de, de, de valor que tenía para este personaje o para este jugador. A mí me pasó con NPC también, como dijo Cobas. Eh, Ramses. Uh, sí, sí me pasó. En la aventura de The Sunless Citadel, la Pari se encariñó muchísimo con un NPC que no esperaba, con Mipo, un Cobalt que se encontraron y al parecer lo... Interpreté algo tierno e ignorante. La parís se encariñó con él y lo adoptó como su mascota. E inclusive, pues, unos jugadores estaban intentando que fuera su pupilo para añadirle un nivel de clase mientras él los acompañaba en sus aventuras. Y al final terminó muriendo por el aliento de un dragón blanco. Eh, lo describí como que, que se había congelado por este aliento y luego cayó, cayó al suelo y se rompió y los jugadores se molestaron conmigo porque decían que con esa descripción ya era imposible revivirlo <risa> <risa> y que ya había matado cualquier posibilidad de que ellos pudieran terear a Vipo en futuras aventuras del de universo <risa> <risa> y no era mi intención, o sea yo solamente jugué legal como supongo que también lo haría Cobas, o sea, el aliento alcanzó a pipo y se murió, ni modo una vida sí. muerto <risa> <risa> No, eh, eh, en, en mi caso, yo sí lo hago bastante con mala leche. A mí sí me gusta golpearle las fibras, porque parte de mi, parte de mi forma de, de, de, de, de, de narrar es la tragedia. Me encanta la tragedia. Bien. Eh, y la tragedia realista. No la tragedia por ser tragedia, sino porque la vida, por lo general, es bastante cruel. Eh, entonces... Uh, desde cosas simples, como a uno de mis jugadores que tiene un, un tabaxi que se llama Paradiso Está casado y tiene un anillo Ellos met, se meten a un mundo ahí y, y, y... La cuestión es que mi objetivo con un, un objeto en específico Que yo tengo un guerrero que le encanta andando golpeando cosas que no saben que son Que cuando lo golpeara se le queda atrapada el arma y que se quedara sin arma claro. Yo dije, este fijo lo va a hacer pero, al parecer Paradise fue primero, y se quedó sin su anillo de matrimonio. Entonces, a él no se quería ir de las horas hasta poder conseguir su anillo de matrimonio. Bueno, entonces mí tuvieron que huir, pero yo sí hago bastante con, con, con, con un poco de mala leche este, lastimarles donde les duele, porque para mí es parte del recuerdo de, ah, mira, este PNPC significa esto para mí porque eh, estoy más, este, más conectado por algo que, que nos une, una trama. Mientras que si no pasara nada y todo fuera felicidad, pues para mí es un poco más olvidable. Eh, en lo personal, ¿verdad? Eso ya es como bien, me gustan las historias. Sí, estoy de acuerdo en que, en que un final trágico puede ser un gran final. Eh, la semana pasada, en una de mis aventuras, eh, un jugador murió y era la primera vez que moría eh, Su personaje era muy bueno. De hecho, esa pari tenía mucha racha de que se moría uno o dos por sesión hasta que él empezó a jugar. Porque era muy sensato, jugaba muy bien y La pari les agradó el jugador y les agradó muchísimo el personaje. Hasta que pues en un combate, lamentablemente el personaje cayó. Murió por daño letal. Y La Pari se quedó unos 30 minutos roleando el dolor de su pérdida. Claro. Y. No sé y sí me dijeron que, sentía, que, sentía, que se sentían tristes porque ya no estaba. Pero el jugador sí comentó que era como bonito el hecho de que el, de que el personaje les, les hubiera gustado tanto como para dedicarle ese momento, ese, toda esa parte de la sesión. pues Así que sí, un final trágico puede ser maravilloso para reforzar. Yo estoy de acuerdo. Eso, esos sentimientos es la única forma de sacarlos no, y sí. al final que esto es pura imaginación al final de cuentas, creo que es lo que eh, hace una imagen que perdure más. Eh. Así que a todos, yo recuerdo muchas cosas que hasta, hasta me quieren romper, digámoslo un poco, porque son cosas bonitas que al mismo tiempo son trágicas, pero al, al, en su cosas son bonitas, a su manera. Sí, me duele. <risa> a, a mí también eh, me, me duele y, y se siente raro, porque eh, cuando vos matas un, un NPC, ¿no? por la razón que sea... Es algo que también vos dejás de hacer no, Ya ese NPC no lo tengo que interpretar más y, y yo paso por el proceso de meterme en el NPC crearle la backstory, crearle las cosas que le gustan Y estar atento a las relaciones que tienen con los jugadores Entonces, en el momento de, de, de, de, de que muera el NPC y, y ver la reacción de los jugadores es, es, es algo es algo que, que a mí me, me encanta porque se siente, se siente que están metidos en el mundo, digamos, de la misma manera que yo pero yo también siento que pierdo algo, Tengo, hay, hay muchos NPC que me quedaron ahí en el camino y y, y murieron fue trágico, fue o, o no o tal vez fue algo estúpido pero son recordados por los jugadores y en eso estoy de acuerdo porque el esto no es lo que quiero decir, pero digamos el, el Tener un NPC que, que los jugadores tomen cariño y se encariñen con él o con ella y, y vos lo matás, por una por un motivo bien justificado, no, no, no solo por ajá, desprecio ajá, y pecho Vos lo matás, es una forma de atacar al, al grupo sin generarle dados de daño, niveles de salud, etc. Es, es, es como pegarle en la moral, así como decirle, bueno, mira realidad se te Para mí se me cortó como un poquito la voz que... de él. ¿Se me cortó? sí un a mí también los... se me cortó corta un poquito Ok no pero se me... entendió lo que dijiste ah gracias porque no sí, me acuerdo sí. <risa> no, entiendo tu punto es, es, es eso es como, como un ataque eh, a, no a la moral porque no es un ataque es que no, mi objetivo no es atacarlos es ¿sí? es simplemente darles golpes de que hacer que de, les de, duela no es sí sí sí <risa> pero no pero no es con la intención de lastimarlos sino de, de generar un sentimiento nuevo es un sentimiento que todos los sentimientos son válidos. Bueno, todos los sentimientos acabas, son válidos. Claro. acabas de decir que lo haces con saña, que te gusta romperte <risa> los juguetes a porque, ellos. No, no, porque, porque es, porque es para, para un bien mayor. O sea, no lo o sea, Esto, como dice como dice León, no es que aparece una vaca congelada en estos mayos y les cae encima y se muere el NPC. No, o sea, <risa> lo, hago, lo hago lo hago como. No soy Dios que muevo un chunky y le cae encima y lo mato. o que No, no, no. Es como un objetivo. O sea, pensado. Eh, por un no motivo, una clara. motivación sí sí no es que, no es que aparece un hueco debajo de él y se cae al <risa> Es que, sabes qué? Justamente matar así a un NPC que ellos quieren No va a generar jamás la misma calidad de, de cualquier sentimiento Exacto. que va a generar Verlo, tipo, morir de enfermedad, o morir de viejo, o en batalla, no, lo no, que, salvándolos Lo que ha lo que, lo que conseguido es un sentimiento de odio hacia mí, bien merecido por, por, por, persona, por persona buena, digamos, o sea, no, eso no se hace <risa> Así no se cuenta en la historia. Exacto, exacto. Hay, hay, hay algo muy interesante en el, en el tema de, de atacar NPC o cosas de valor emocional para los jugadores, porque a menos que ellos estén constantemente hablando o, o expresando sus sentimientos, generalmente o están en alguna misión o en algún objetivo y tienen que cumplir algo, es con los NPCs que al principio, por lo menos Empiezan a, a desarrollar esta de, de expresar lo que el personaje tiene adentro Y vos como Como DM de, de mamá, ¿no? Volviendo al tema principal eh, Vos sabés que querés nutrir esa relación Que querés que Que haya un NPC interesante o importante para este, para este jugador Ustedes los... León, se, se te cortó un poco Uy, me, me voy a acercar un poco acá Ahí tal vez se me escucha mejor Por favor, gracias Eh... Te decía que ustedes, vos como DM, querés que cuando un NPC, un jugador se interesa en un NPC, querés nutrir esa relación y que tenga un lugar y que tenga una vía de escape para expresar al personaje, por lo menos al principio. Eh, ¿Ustedes planifican estas, estas relaciones y, y buscan maneras de, de le, que el NPC le devuelva al jugador alguna a, algún sentimiento de de amistad, de relación, de lo que sea, con la idea de matarlo en el futuro. No, uh, sí he creado NPCs, encuentros y situaciones que son justo para que encajen como anillo al dedo en un jugador, o sea, para darle un valor a su trasfondo, que vea que lo que eligió sí contó para algo, pero no nunca lo he hecho para luego quitárselo. Sí, <risa> o sea, es un poco retrocedido hijo totalmente de acuerdo con Rancés, la mayoría de mis personajes NPCs, ellos se encariñan o le toman cariño por su cuenta. Yo digo, esta es la personalidad de este personaje, así se comportaría, y eh, hay personajes que yo he pensado mucho que tienen mucho background, pero que al final ellos lo ignoran, o al contrario, el personaje que yo digo, a este personaje no le va a importar a nadie, es un vendedor random de aquí en la calle y ellos se super encariñan. Eh, me ha pasado muchas veces, pero así muchas veces, la mayoría de personas yo tengo pensado así con un background fuerte y todo, lo ignoran directamente. Pero eso en general me ha pasado en mi, en mi campaña, Por ejemplo, un, es, yo llevaba una, una historia inspirada en, en, en la, en la en Baldus Gate, eh, en el libro de Baldur's Gate, Viaja a eh, y, y cuando tienen que ir a vernos, yo tenía pensado, que esta sesión va a durar ya 10 sesiones, porque esto va a verlo, ¿verdad? Tiene que durar un montón. Mis jugadores se la comieron en un día, fueron así, pum, pum, pum, pum, una sentada, se la, se la, la brincaron todas. Yo, <risa> todo mi planeamiento se fue, <risa> se fue, se fue por la borda. <risa> yo tengo que, que admitir que a veces me pasa cuando estoy creando NPCs es que... Ignoro lo que van a hacer los jugadores, no, no los tengo en cuenta eh, Me gustó eso que dijiste Ramsés de, de crear cosas para justificar su background, está buena la idea, me gusta la voy a tomar Pero yo generalmente creo en NPCs para que llenen el mundo no, con background y lo que sea Y les voy se me ocurren momentos en la vida de él que pueden tener en la aventura Y suelo darme cuenta que sé cómo se va a morir mucho antes de que los jugadores hablen con él y entonces tengo que verlos a ellos, relacionarse con esta persona todo el tiempo lleno y, y estar luchando con mi, con mi DM protector sabiendo que yo tengo esto planificado. Obviamente no está escrito en piedra y si lo pueden salvar, eso, eso puede no suceder, digamos, pero en el momento que ellos están jugando y. Yo, yo siento que la historia va a ir para allá. ¿sí? Tipo, si, si sigue en este ritmo. Eh, esta persona va a morir de alguna manera eh, bah, de una manera específica porque ya me la imaginé ya lo lloré al NPC y todo lo que le iba a pasar eh, a cógena, claro. <risa> no por parece una vaca congelada encima claro van a ir a, la, a donde están las vacas congeladas y no van a poder esquivar entonces <risa> me quedé pensando en que en alguno de mis aventuras eso sí podía pasar porque había un momento en el que hicieron enojar a un tipo como deidad Trickster uh -huh. que estaba jugándoles bromas pesadas y sí ponía ese tipo de situaciones vaca que cae algo el... como una vaca congelada algo absurdo <ríe> como para que se dieran cuenta de que algo mayor estaba interviniendo y que tenían sí, que sí, tener sí. cuidado y algo con mucho poder les tenía una hazaña sí, eso, es inter... eso, es, eso es muy interesante jugar pero a mí casi no me gusta hablar con dioses en las campañas por lo mismo me quitan uh -huh. un poquito como de y, y tanto estar al dios ex machina totalmente hasta hace poco me di cuenta que el price tiene un deus ex máquina propio yo me quedé guau wow, esto es lo más fuerte que he visto en mucho tiempo ¿El um, uh, clérigo sí, sí tiene tiene tiene él puede orar a su deidad y si saca un dado un d 20 menor a su nivel de, de clérigo puede hacer uh -huh. puede ser que puede que pase lo que él diga eh, lo que le oró a su dios el DM es el uh, que decide, yeah. pero igualmente es. Puede tener un, un, un poco troll. Claro. <risa> sí, sí, sí. <risa> yo sí, tiro sí, por sí, él. Pero y... <risa> <risa> pues yo me quedé guau. Wow, en serio tiene un Deus Ex Máquina. No lo puedo creer. <risa> eh, bueno, eh, los Deus Ex Máquina suelen ser también. Est est suelen estar relacionados con el DM sobre el protector. Porque vos. Tratás de buscar la manera de que no les pase nada a los chicos Obviamente se puede aplicar de diferentes maneras Pero eh, Estamos en el momento no de admitir pecados. de DM ¿Han <ríe> sí, sí. llevado a cabo algún Deus Ex máquina que, que todavía les duela y, y les dé un poquito de vergüencita Deja pensar No, está bien, está bien yo, yo ya tengo sí. el mío, ¿no? Obviamente. En mi, en mi caso, en mi caso Dale. no tengo dos ex máquina como tal, lo que sí me pasa un poco seguido es que tengo que aumentarle la vida a mis monstruos porque se los baja muy rápido. Ah, es el inverso, <risa> <risa> <risa> es el inverso. <risa> <risa> <risa> Bueno, yo hice igual dos ex machina, no? algo así, creo. Cuando si fui demasiado bueno con sus jugadores en la partida y de repente llegaron con el jefe final. Perdón, de la aventura sí. Y lo mataron, muy fácil y, ellos empezaron decir, ellos y sus personajes empezaron a decir Esto no puede ser el jefe final De seguro hay algo hay, hay algo más yo, sí, sí, sí, hay algo más sí, Por supuesto y, y, y tuve que inventarme un segundo jefe final Para darle un, para darle un cierre a la aventura porque... No, pero eso no, no está bien Porque es más bien aumentar la dificultad No pues, se máquina como tal okay. <risa> yo, yo, yo me acuerdo dos eh, Uno, que fue durante uno de los extraños momentos en los que fui jugador Estábamos jugando Pathfinder Y estábamos en una suerte de cueva En un bote, me acuerdo En un pequeño río subterráneo Y no, ni, no me acuerdo qué nivel era Ni qué personaje tenía Pero nos aparecen como unos murciélagos humanoides gigantes a atacarnos Y el primer golpe de, de, del, del murciélago Mató al paladín Nosotros dijimos, wow Nunca nos habíamos encontrado nada tan brutal Pero bueno, empezamos a pelear Y de repente nos, nos estamos dando cuenta todos Que estos murciélagos Estuvimos peleando contra gente que Entrena para la guerra Y nos están ganando unos murciélagos en una cueva eh, de, de, de, Derrotamos ejércitos, lo que sea Tuvimos una, una gran aventura antes de eso Y nos están matando estos murciélagos cuando nos estaban por dar el último golpe final, el DM decidió que aparezca un NPC ahí en la cueva <risa> y mate a los, a los murciélagos. Y eso se sintió muy horrible, muy muy horrible. Nos, para mí, es más, fue la última sesión que jugamos, eso mató a la mesa. Eh, y él lo hizo con la mejor de las intenciones. Porque nos quería cuidar, no quería que nos maten cuatro murciélagos humanoides con buenos dados. Y, y para mí mató la mesa, eso fue, fue un, un error. Ah, pero ahí. No, él, él no tenía planeado que nos matara. No, para nada, no, no, no, no. Él... Ah, ok, yo pensé que él ya tenía pensado como una especie de, de, de, de algo. No, no, no, no, ya, él ya, ya. era un encuentro aleatorio encima. Tiró, tiró la tabla, todo, no me acuerdo cómo fue. Pero pero fue demasiado al azar Todo lo que estaba sucediendo Nosotros estábamos en un bote Y aparecieron estos bichos O sea que el, el, el movimiento que teníamos era súper limitado Teníamos que esperar que ellos nos ataquen Y cada vez que venían nos destruían Y, y eso mató a la mesa Después creo que no jugamos más eh, O viste cuando después, Cuando pasan situaciones así Generalmente como que se marchita Y unas unas dos sesiones después se termina todo Y una que yo hice De nuevo era joven Inexperto eh, fue creo que en dayd 3, 3.5. Eh, estaba el grupo, era, era un grupo de, de jugadores que siempre se hacían la misma clase de personajes. Estaba, había, uno de ellos siempre jugaba al clérigo, el otro jugaba al ladrón, y el otro jugaba. No me acuerdo. Eh, Fueron encima de uno de mis primeros grupos eh, iniciales, etcétera fueron a un combate, estaban peleando contra unos, eh, no sé si eran unos ñols, o unos orcos, o un ejército Y estaban siendo, los que estaban rodeando, ellos estaban perdiendo el combate Entonces, el clérigo estaba sin hechizos, el otro estaba sin flechas, cosas así, viste, ya era, era el último momento Ahora tiene que pasar algo que se termine ahora esto, en esta campaña Y... Apareció Bueno Hice que aparezca el, el... Esto está mal. Hice que aparezca el dios Nol. No sé si lo conocen. Eh, el dios Nol de... Eh, tienen un dios los Noles que, que a mí me encanta. Los Noles en general me encanta. Bueno, que aparezca el dios Nol para secuestrarlo porque al parecer tener capturado un clérigo de esta edad, que no me acuerdo cuál era chico, era importante. Y yo me sentí horrible después de entender lo que estaba haciendo, porque ahora cada vez que miro para atrás, toda la guerra que tuvieron y todas las situaciones que pasaron para llegar a ese momento no tuvieron ningún, ningún valor, ningún desafío, ningún nada, porque no los mataron al final. O, o, o no los, o no los, o solo se llevaron al clero. Podrían haber hecho eso, podrían haber hecho que bueno, los otros dos se los comen los Nolls. Y, y, y no, los, los atraparon a los tres, después se escaparon de la prisión. y de hecho, era interesante que se, que se llevaran al Noll y que sobreviviera y los otros se los comieran los bobos, se Sí, eso hubiera estado bien, pero bueno, <risa> fue, fue un momento de aprendizaje para mí. <risa> Y, Pude ver el dolor en tu rostro mientras hablabas Es que me, me, me da Era algo que tenía guardado muy, muy adentro uh -huh. Y me da vergüencita <ríe> contarlo Porque encima aparezco dando consejos en la taberna Y todos esos consejos están basados en errores míos Que cometí no, durante no, no. mi vida De hecho mi que eso se entiende Eso es obvio Si sí, sí, no te equivocas No hay experiencia para dar consejos Exacto. Exacto Pues yo tengo muchos consejos <ríe> Tenemos dos años de video <ríe> sabio Gracias. casi una biblioteca puede hacer eso. no, no, yo de todos, todos. esto de ser DM todo eso a uno nadie le explica absolutamente nada exacto eh, no. siempre uno te dicen le... no. sí, sí, sí. Entonces, siempre te dicen, usa, usa tu criterio si, sí, sí. sí, lo sí. lees en, y en el manual eso, al final no ayuda en nada si yo no tengo ah, criterio para esto <risa> Me enteré que existen <risa> dados ayer. Tras de, eso, tras de eso es como tu grupo de amigos. Eh, dice, juguemos un rollo ¿no? sí, eh, déjame. ¿Quién va a ser el máster? Bueno, yo soy el máster. Y, y no sé, cuando uno dice esas palabras, no sabe lo que conlleva. O sea, el, el trabajo que hay detrás de ser un máster. O sea, yo pocas veces me, día, ni trabajando, trabajando, digamos, en lo que yo me dedico, he dedicado tantas horas a lo que le tengo que cagar una mesa. No, no, jamás. No, yo tampoco. Jamás, jamás. he dedicado más tiempo al rol que sí, a <risa> mi profesional. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. O sea, eh, un día estos estaba haciendo eh, los carteles de Se Busca para una campaña. Literalmente hice nueve carteles de Se Busca y duré como 12 horas. O sea, 12 horas de brete. Que La yo, mierda. No, de trabajo. Brete es una Polar aquí en Costa Rica, perdón. Dos eh, horas de, de trabajo. 12 horas de trabajo haciendo carteles. ¿Por qué? Porque tienen. Yo, como soy diseñador al mismo tiempo, entonces tengo como ciertos estándares que no me gusta salir de ellos. <risa> me podría exigir menos, pero eh, no, no puedo. Entonces, ahí los carteles súper bonitos, bien decorados, eh, y bueno, y un mapa y todo. Entonces, esa campaña le tengo mucho precio, la que la estoy llevando en este momento, por el montón de esfuerzos que me ha conllevado. Pero esfuerzos que yo me meto solo, ¿verdad? No es que nadie me diga, eh, no sé qué. No, no, yo solito fui me metí a, a las camisas de once semanas Es que sí, es que sí eh, la, la actividad del DM eh, es algo que lo haces porque te, te fascina y te atrapa, ¿no? No, ¿no? no no, hay muchas maneras de decirlo Que es como estás realmente enamorado de esta actividad Y te gusta y, eh, Te encontrás, por lo menos Yo me encontré entretenido haciendo cosas que jamás me hubiera imaginado Como por ejemplo eh, Ver imágenes de montañas nevadas Para describirlas bien en el juego eh, y, y, y, y es tipo Una hora y media de dedicación Para algo que va a durar 15 segundos en el juego Pero yo siento que es importante Y va a estar bueno eh, y, y al final del día Me sirvió, obviamente eh, Bueno, ya estamos llegando a Ah, Saludos a todos eh, Estamos llegando a los últimos minutos de, Del podcast uh -huh. Oh, qué rápido <ríe> Sí, se fue rápido, estuvo, estuvo no. bien Pero quiero, <ríe> quiero que, que, que Ver si podemos lograr alguna a, Alguna conclusión Sobre el DM Protector eh, ¿qué, ¿Qué les parece A ustedes que, que sería El siguiente paso, una vez que vos lográs Romper con este DM protector, ¿cómo sigue tu, tu actitud hacia el juego? Es como entender que tiene que haber ambos tipos de situaciones, perdón, todo tipo de situaciones para que tus jugadores disfruten. Uh -huh. Sería por ahí. Bien, me gusta. ¿Cómo en mi caso, no lo proteja, puede... uh -huh. en mi caso exacto no los protejo, pero sí. si usted te está cayendo en proteger, sí. lo que te puedo, lo que puedo recomendar en general es entender que en general la vida así no funciona, si no funciona así la vida en general, por más que quiera darle un escape a tus amigos de la vida real, porque fíjate cuánto estamos jugando un poquito de mesa. Eh, para que una historia esté buena tiene que tener todo un poco. Porque si no la historia es olvidable, si no estás creando Crepúsculo 2.0, no estás creando cualquier historia genérica Pero si hay un poquito más de, de salsa y de chicha en medio de todo esto, se, se recuerda con muchísimo más aprecio Y se siente que se dedicó mejor el tiempo Muy lindo Ellos empiezan como a tener como todo tipo de experiencias, en sus que sienten que se aprovecha mejor el tiempo Y sienten que lo valió Uh, empiezan incluso a, a contar experiencias de sus personajes como si fueran propias Las cuentan con emoción Ay, perdón por el sonido de mis perros No hay problema Tranquilo, tengo tres Esta es la taberna, ahora eh, estoy, estoy muy de acuerdo, muy, muy muy, linda conclusión chicos Yo siento que si, si, les, si sucede esto de que llegas a este momento en el que tenés que proteger a los los proteges inconscientemente a los jugadores de algo Y te diste cuenta, ahí es el momento de, de, de Aguantar estas ganas Y rolear las cosas como, como fue, Como de otra manera Para que no, para que vos no influyas en el resultado Sino que las acciones de ellos Surjan naturales y se lleguen adelante Creo que lo, creo que lo importante es darse cuenta que en este juego Usted es un jugador más y no es un dios Exacto. No, te das cuenta que nada más eres un narrador de los acontecimientos que están sucediendo, te das cuenta que no puedes intervenir porque tú no eres dios. Y ya está. Bueno. ¿A Ramsés querés abordar algo más? No, es que me quedé pensando en lo que comentó Cobas. Dale. Es que muchos entran en una partida de rol queriendo ser el héroe de la historia. O sea, si eres un bien mamá, se lo estás concediendo. Le estás concediendo que él sea el protagonista del libro, de la saga épica. Que sea Beowulf, que sea uh, entonces Frodo, que sea Bilbo. Eh, a veces eso puede estar bueno, pero... O sea, un, uno puede estar tentado a ayudarlos a lograr eso. Pero siempre va a ser mejor si lo logran ellos mismos. Bien. Me encanta. Buena, buenas aportes. Buenas eh, creo que con esto podemos cerrar el podcast de hoy Antes de, de despedirnos Ramsés, quieres comentarle a la gente dónde te pueden encontrar a vos Y a tu grupo de D&D Latino? Ah, sí Gente, para los que no estuvieron Al principio de la transmisión Yo soy Ramsés Y soy el fundador de D&D Latino Una comunidad que se dedica A intentar promover Pues, partidas en, en español Para que esta comunidad hispana empiece a crecer nos pueden encontrar en Twitch como D&D Latino también en Instagram y eh, en esos últimos lugares pueden encontrar un acceso a nuestro Discord donde continuamente estamos publicando partidas one shots donde se pueden unir ha pasado muy seguido que gente que nos ve en Twitch para la siguiente semana ya está jugando con nosotros y eso pues los invitamos me encanta me encanta el canal es D &D Latino D &D, Ahí están preguntando por el chat No, oh, perdón, estoy ignorando el chat todo ese No, tiempo. no, no, ahí les dije yo <risa> eh, Bueno, Coas, no sé si tenés algún lugar público Si no, yo iba a decir que te busquen en Discord Para cualquier pregunta Sí, eh, a diferencia de francés A mí no me busquen, por favor Pero si quieren verme <risa> más o menos para hablarme, eh, Estoy en el Discord de De De la taberna. Eh, un poco más, pero sí, no, no, no, no hago comisión y de nada nos cuesta. No tengo voluntad ni, ni nada de eso, entonces tranquilo. Está bien, gracias, Cosi. Bueno. Eh, y ya que estamos, <ríe> quiero agradecerles a, bueno, a Bachi por hacer este overlay animado que está buenísimo. Y a Max por la música de la intro y que nos acompaña ahora. Voy a cerrar este capítulo, estoy muy contento. Surgió una charla muy genial. Van a encontrar este. Este video en nuestro canal de YouTube Y va a ser el primer aporte En nuestro canal de Spotify A nosotros nos pueden encontrar en todos lados Como en la taberna de Role, Estamos en todos lados Si hay un lado que, nos, que no estamos Avísennos Lo vamos a ocupar eh. <risa> Así que bueno El próximo podcast va a ser dentro de un mes Todavía no sabemos Cómo va a continuar Pero espero que les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Y sobre todo ustedes dos chicos Muchísimas gracias por participar Fueron excelentes vale, gracias, sí. gracias a ti. Leo. Muchísimas gracias por la oportunidad Esperamos luego estar por acá Bien. Un placer, placer conocerte. Igualmente Cobas eh, Me gustó lo que comentaste Empecé a aplicarlo a mis partidos <risa> Sí, sí, yo también me quedé con las cosas Ahora voy a dejarlos a los chicos del chat Con el outro, que es el outro que tenemos También, y probablemente damos algún Red a alguien que esté jugando ahora Creo que ahí me están comentando sobre Andrés Andrés es un amigo de la taberna, así que Gracias por pasar Chao, chao <risa> out.